Una vez ya sabemos cómo crear una estructura de componentes, el siguiente paso es aprender a comunicarlos entre sí. Es decir, ser capaces de enviar información del padre a los hijos y viceversa, de los hijos al padre. Y para eso vamos a partir del ejemplo del vídeo anterior en el que antes de empezar a enviar información vamos a marcar más claramente cuál es cada uno de los componentes que entran en juego. Para lo cual lo único que vamos a hacer es marcar el borde de cada uno de los divs. Así que me voy a ir. Al G del combo, que es el componente padre, y me creo una regla que simplemente lo que hace es marcar el borde e eh, indicar un padding de 1m. Y si lo grabo, vemos que la regla que acabamos de escribir se ha aplicado a todos los divs que tenemos en nuestra página web. Aunque esta regla la hemos definido dentro del style de uno de los componentes, View ha considerado que es una regla que se puede aplicar a cualquier elemento div que haya en nuestra página web. Como se puede entender fácilmente, es una forma de trabajar un poco conflictiva, por lo cual lo habitual es darle ámbito a la aplicación de esas reglas, es decir, crear un scope. Indicarle a view que la definición de esas reglas CSS únicamente aplica a ese componente y, por supuesto, a sus hijos. Así que, si venimos aquí y escribimos scoped, y grabamos, vemos que el número de rectángulos ha bajado, ya que únicamente ha marcado el borde del componente header-combo y de sus hijos, header-prueba y combo-prueba. Antes, cuando no estaba la palabra scope puesta, lo que hacía es que aplicaba ese borde, aplicaba esa regla, también a este div de aquí. Es decir, no había ámbito definido, y por lo tanto, cualquier div aplicaba la regla que habíamos definido en el componente. Podríamos también, por ejemplo, venirnos a header prueba y añadir aquí otra regla que también afectase al div, pero que en este caso lo que hiciera fuera quitar el borde. Ahora vamos. Y vemos que en este caso, como el estilo tiene un ámbito, está puesta la palabra scope, solo se elimina el borde del div del componente, es decir, este de aquí. De manera que aquí no aparece ningún rectángulo, es decir que salvo en circunstancias muy especiales lo más habitual es darle ámbito a las reglas CSS que se definen en cada componente. Bueno, pues ya tenemos contorneados los dos componentes sobre los que más vamos a trabajar, así que vamos ya a empezar a comunicar, vamos a empezar ya a pasar información. En este caso vamos a empezar pasando información del padre hacia los hijos, información que como vimos ya en vídeos anteriores se pasa utilizando las propiedades. De hecho, en nuestro componente header-prueba ya teníamos una propiedad que le hemos llamado mensaje, que desde header-combo utilizábamos pasándole como cuerpo del mensaje cabecera de componente. Texto que es el que aparece renderizado. Bien, pero realmente lo interesante aquí sería que desde el index HTML, cuando definimos el header-combo, que es nuestro componente de trabajo, pudiéramos indicarle qué texto queremos que aparezca en nuestro header. Es decir, nos interesaría que este padre pasara cierta información a su hijo. Dicho de otra manera, que index.html pasara información a header combo. Información que header combo debería de alguna manera pasar a su componente hijo header prueba. Bien, para hacerlo realmente sencillo, habría que crearse una propiedad en header combo que fuera la encargada de pasar esa información. Por ejemplo, podría ser título. Bien, una vez definido aquí, lo que habría que hacer sería venirnos a header como componente y obviamente crearnos aquí la propiedad correspondiente. Hasta aquí ningún problema. El problema viene ahora cuando hay que pasarle a cabecera prueba el valor de título. Hasta ahora mismo lo que estamos pasando es un valor estático. Aquí, por ejemplo, cabecera de componente, y en el ejemplo que acabamos de escribir, elige una serie. Pero en este caso ya no hay que pasar la cabecera de prueba un texto sino el valor de una variable. Y en ese caso ya sabemos que la forma de hacerlo es enlazando la variable con vbin o utilizando en este caso su método acortado que son los dos puntos. Aquí simplemente entonces, en vez de colocar el texto, ya coloco el nombre de la variable y Vue ya sabe que título no es el texto título, sino que es el valor de una variable, que en este caso es de la propiedad título. Bien, si compilo, ahí lo tenemos. Es decir, tenemos dos formas de pasar datos mediante propiedades. La forma estática, cuando lo que vamos a pasar es una cadena de texto, es un número, es un valor constante y que para ello únicamente utilizamos el nombre de la propiedad y las dinámicas, en las que lo que pasamos son variables y que como nombre de la propiedad tenemos que utilizar su nombre precedido por dos puntos. Este uso de propiedades, esta, esta forma que tiene Vue de pasar información de padres a hijos, como se puede ver, es muy sencilla. Pero sí que es verdad que conviene conocer algunas características, algunas unas situaciones que nos podemos encontrar a la hora de trabajar con esas propiedades. Por ejemplo, una de las más habituales es la de intentar modificar el valor de la propiedad dentro del propio componente. Para darlo con un ejemplo muy rápido, vamos a abrirnos a GDEL Pruebas y vamos a codificar la función created. Porque lo que queremos es que una vez se cree el componente, se coja el valor de mensaje y se le añadan dos admiraciones al final. Para eso simplemente haríamos algo como esto. Es decir, recogemos el valor de la propiedad y le añadimos dos admiraciones. Si grabamos, vemos que las dos admiraciones han aparecido. Es decir, todo ha funcionado como esperábamos. Pero si nos vamos a las herramientas de desarrollador, vemos que view nos da un warning, un aviso en el que nos dice que la propiedad no debería de ser modificada. La razón, bueno, pues que obviamente el padre tiene acceso a esa propiedad podría modificar su valor sobreescribiendo el nuestro. Es decir, podrían haber efectos no deseados a la hora de trabajar con las propiedades. Y la solución es muy sencilla. De hecho, hay dos posibles soluciones dependiendo de qué nos interese. La primera, la más fácil, que es la que más afectaría a nuestro caso, es la de crear una variable interna y asignarle el valor de la propiedad. Esa variable interna ya está desvinculada de la propiedad y ya no habría ningún problema. La segunda opción consistiría en crear una variable calculada que estuviera pendiente de las posibles modificaciones de la propiedad. En este caso voy a optar por la primera, así que simplemente me creo una variable que es la que voy a utilizar aquí y por supuesto la que renderizaré grabo recargo y vemos que el resultado es el mismo pero en este caso view ya no nos da ningún warning además de esto tener en cuenta que por supuesto se pueden pasar más tipos de propiedades, no únicamente cadenas de texto. Se pueden pasar números, o por ejemplo se pueden pasar arrays. De hecho, vamos a modificar el componente para que la lista de series se pase desde el padre hasta el combo. Vámonos al combo, y vamos a cortar la definición de las series. Y nos lo llevamos al main. Definimos un campo data y en el index.html creamos otra propiedad, en este caso la llamo datos, que como valor tendrá el array de series que hemos creado. Por supuesto, como es una variable, lo que haremos es utilizar la directiva vb. Vamos al hender combo y definimos la propiedad que acabamos de crear. valor de la propiedad que por supuesto habrá que pasarle a combo prueba. Así que nos creamos otra propiedad, que también vamos a llamar datos, que como valor tendrá el valor de la propiedad datos de combo prueba. La enlazamos, directiva a Bebind, y solo nos quedaría modificar combo prueba para que sea capaz de entender su propiedad datos. Así que vámonos a combo prueba, Vamos a crearnos la propiedad. Y en el bucle, simplemente de utilizar series, utilizamos datos. Grabamos todo. Y aquí tenemos la lista de serie obtenida desde el padre. En principio, el tipo de dato que se pasa a través de la propiedad, se puede decir que es no tipado, es decir, Vue no le preocupa qué tipo de dato es el que estás pasando, pero sí que es posible realizar validaciones de ese tipo de dato, sobre todo pensando en posibles usuarios de nuestros componentes. Vue chequeará si el tipo de dato que se le ha suministrado es el que esperaba a recibir, y en caso contrario nos avisará con un mensaje en la consola de desarrollador. De hecho, no únicamente se pueden hacer validaciones del tipo de dato, sino que además se pueden realizar ciertas configuraciones. Por poner un ejemplo, vamos a comentar esta línea, y la forma de definir las propiedades en este caso sería mediante un objeto. Por ejemplo, diríamos que título es un string, El datos es un array, podría haber otra propiedad, por ejemplo, que fuera ejemplo 1, que podría ser o un número o un string. U otra más, a la cual, por ejemplo, le podemos decir que su tipo es un array y que, además, es requerida. Es decir, que es obligatorio suministrarla. U otro ejemplo más que podría ser indicarle, por ejemplo, que el tipo es un string y que, por defecto, en el caso de que no esté definida, se indica un valor